Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este día viernes, iniciando nuestra jornada, nuestro día, en este segundo día de este trigo por nuestra nación, por nuestra patria. Yo quiero invitarlos para que, vamos a, para que demos gracias. nos hemos podido levantar, hemos podido tomar nuestro alimento, podemos ir a nuestro trabajo. Somos súper bendecidos. Este día maravilloso que nos regala el Señor. Señor, en tus manos nos ponemos, pedimos por nuestra nación,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 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no atesoren tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma lo roen, donde los ladrones abren boquetes y los roben. Atesoren tesoros en el cielo donde no hay polilla ni carcoma que se los coman, ni ladrones que abran boquetes y los roben. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, nos invitas a centrarnos. Hoy Señor quiere, y yo quiero invitarlo a preguntarles, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es la razón de los afanes? ¿Cuál es la razón de salir cada mañana? ¿Cuál es la razón de correr cada día? ¿Cuál es tu tesoro? Porque ahí donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Nuestro tesoro tiene que ser Dios, nuestra única riqueza, nuestro único bien debe ser Dios. Claro que hay que salir a trabajar y hay que llegar temprano y hay que, hay que ser responsables. Pero el afán, la carrera, la prioridad debe ser Dios. Lo demás pasa. El día que ya estemos enfermos y no aportemos no en la empresa nos despedirán. El día que estemos viejitos pues nos irán poniendo por ahí en un rincón.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 Así como ayer, hoy también, a las 3 de la tarde, la coronilla de la misericordia. Orando por nuestra patria, orando por nuestro país. Un abrazo para todos, queridos hermanos.